Respecto a la pretensión del Ministerio Público, que era demostrar, destruir la presunción de inocencia de esos ciudadanos y demostrar una culpabilidad. Así han sido ambos ciudadanos condenados, lo que indica, obviamente, que ha existido un desarrollo de mecanismos de pruebas que ha dado el traste con que a estos ciudadanos se les retiene una penalidad con respecto a hechos que han cometido.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 y los elementos de prueba que el Ministerio Público presentó a los fines de que se pueda determinar eh, la culpabilidad, eh, bueno no la culpabilidad porque ya está demostrada, sino la pena imponer en cuanto a la misma.